Al freno trae un kush que nada más me fumó un bate vale. Y siento como que no hubiese fumado no, no una once Se lo quisieron a verano pasado Encerrado en el hotel con el aire a mil amigos del los capos nunca de la polis Menores terroristas que tienen su fusil Te ponen a dormir como la ribotriz. Siempre ando con mi ganga Y sumando y salí de la barraca 20 mil gramos salen de la vaca patitas de color y no es piñata Yeah. Siempre ando con mi ganga, y sumando vi salí de la barraca, 20 mil gramos salen de la vaca, patillitas de color y no es piñata, yeah. yeah. siempre real, ni me dan un café, a esa montaña fumando por ley porque tú sabes, no face no case, ey, you know we don't play, skirt, skirt, mami acelera. Ella Tiene creepy, ven la cartera. Una mini usi ven la guantera. Pasaporte falso por la frontera. A la mierda tu contrato y tu disquera. Tú no te pega ni aunque quisiera. En el underground llevo la bandera. Tú sonando aquí, yo sonando afuera. Muchos están hablando como si supieran. Esto es resistencia, escalera. Tu novia me llamó, ves una ramera. Porque tengo la salsa Antonio Bandera. Todos los ociadores en la vendedera, todo sea para llenar la nevera, tu primo raro el que vive en la tercera, tiene cara de policía que coopera, 200 mil un panamera, pero gratis te sale tu pijama de madera, si traicionas de cualquier manera, son delincuentes de la boca para afuera, siempre ando con mi ganga y sumando y salí de la barraca 20 mil gramos salen de la baja. Patillitas de color y no es piñata, yeah, siempre ando con mi ganga, en su mano salí de la barraca, 20.000 mil gramos salen de la vaca, patillitas de color y no es piñata, yeah, siempre real, man nunca, nunca fake, pasa montaña fumando por ley, porque tú sabes, no face no case, hey. you know we don't play skrr, skrr, skr, skrr skr, skr, skr. Una trofa nada más, porque está muy fácil. Sin muchas cizañas. <risa> normal, normal. Ya <risa> no motherfucker the mic Te vuelven en la nave espacial.